Siempre me suele pasar que en la madrugada es cuando tengo las mejores ideas. Aún no sé por qué. Solo pasa. Sin embargo, si la lluvia... Sin embargo, si la lluvia es la que me ayuda está conmigo en la madrugada las ideas son más fuertes y aún no sé por qué es un raro evento que aún me falta por descubrir quizás es en la madrugada cuando se nos ocurren las mejores ideas por porque es cuando más tranquilos estamos aunque Siempre hay que pensarlas bien, digo, si queremos ser mejores seres humanos, y es algo que yo quiero Se debe aprender de la experiencia, del ingenio y de la razón De otra manera, estamos condenados a ser cavernícolas que comen lodo Y pues nada, otro relato inútil, a mitad de la madrugada